El tigre de Sumatra en peligro de extinción, es la subespecie de tigre más pequeña de la tierra y está en peligro de extinción, el magnífico tigre de Sumatra, Pantera Tigris Sumatrae, vive en la isla llamada Sumatra que forma parte de Indonesia Tiene un color anaranjado más oscuro en su pelaje y rayas más juntas. Este patrón de color le permite camuflarse mejor en su hábitat. Estos tigres prefieren los bosques tropicales con una densa cubierta de sotobosque, así como los pantanos de agua dulce y los pantanos de turba. Sin embargo, evitan aquellos bosques cerca en lugares habitados por personas. nocturnos. Los tigres de Sumatra son solitarios, excepto durante la temporada de apareamiento. Una hembra puede tener hasta seis gatitos a la vez. Las crías empiezan a cazar cuando tienen un año de edad, pero se quedan con la madre hasta que cumplen dos años. Acostumbran a cazar de noche y para ello organizan una emboscada para atrapar a su presa valiéndose de sus bigotes que perciben las vibraciones que generan las presas cuando se mueven por el bosque. Así los tigres la persigue muy lenta y silenciosamente hasta que llega el momento perfecto para saltarles encima. Son excelentes saltando incluso cuando están sentados. Pueden abalanzarse hasta 10 metros hacia adelante. Los tigres de Sumatra se alimentan de una gran diversidad de animales como jabalíes, tapires, ciervos, monos y peces, por lo que en general cazan una presa grande una vez por semana. Debido a la pérdida de su hábitat, los tigres de Sumatra tienen que caminar más lejos en busca de sus presas, a veces hasta 30 kilómetros. en peligro por la causa furtiva. Esta especie está en situación crítica por la causa furtiva a la que están expuestos ante la demanda de carne de animales silvestres. Además su hábitat se ha reducido drásticamente como consecuencia de la tala de bosques que han paso a plantaciones de palma aceitera, un insumo vegetal que se usa en casi todo, desde pizza y chocolate hasta champú. La deforestación causada por las operaciones mineras de carbón y la construcción de carreteras ponen en riesgo a los tigres de Sumatra, las vías no solo fragmentan su hábitat sino que también intensifican los conflictos entre humanos y tigres y abren el acceso a la tala ilegal y a los cazadores furtivos. Las partes del cuerpo del tigre se comercializan ilegalmente como suministro de la medicina tradicional en Asia o se les captura vivos para abastecer la demanda de granjas. Según la Red Mundial de Monitoreo del Comercio de Vida Silvestre Traffic, este tipo de comercios es responsable de casi el 80% de las muertes de tigres de Sumatra. Eso representa alrededor de 40 animales por año. Se estima que quedan menos de 400 en la naturaleza. A los tigres y su hábitat se protege también a muchas otras especies como los rinocerontes, orangutanes y elefantes que comparten los mismos bosques de Sumatra. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.